Acá hay chicos que se matan solamente para hacerlos felices. Llegó el reality de la maca. Esta es nuestra nueva cuenta. Nuestra anterior cuenta era Has y Sobrinas. Este es nuestro nuevo canal de Has y Sobrinas. Dejaremos no, el link acá porque eh, solamente tenemos un video. Ahora empezamos. Las protagonistas son Brisa, lindo, y Shan, Antonella. you <laughs> No is <laughs> it's <laughs> mm -hmm.